Campeones de League of Legends en 10 segundos. ¡Sac! Cuando muere, explota. Y si los cositos se juntan, reaparece. Después de pegar una habilidad a un enemigo, salen estas cosas. SAC lo levanta y se cura. Revolea su puño. Y si le pega un básico a otra cosa, se golpea. Hace daño en área. Salta desde re lejos. Rebota. Si querés que tu campeón favorito salga en un video, escribe en los comentarios.